que agradecerte a ti la invitación a Carlos que hablan en este espacio que es tan importante el tema que voy a tratar hoy aunque sea de manera breve porque me interesa más bien establecer como este diálogo porque creo que es un tema súper actual que es el tema de consulta eh, me gustaría hacer un par de comentarios previos respecto a lo que estaba comentando hasta Claudia en la primera parte de la sesión, que tiene que ver con este proceso evolutivo de la terminología de derechos humanos y cómo se va generando un subcampo específico que son los derechos de los pueblos y sus obligaciones jurídicas para el Estado mexicano que más bien han venido de manera difusa, como bien comentaba esta Claudia, ¿no? pero que eh, dentro de la práctica concreta, en algunos casos paradigmáticos como Cháán, y otros más de los que he seguido la transmisión que ya han tenido mucha información y pasaron a tener al especialista del tema, entonces yo no tendría mucho realmente que aportar. Eh, pero que tiene que ver con esto que eh, en estos últimos trabajos que he estado realizando me he llamado uso a y de transformación del derecho. A partir de eh, las mismas exigencias y demandas de las comunidades indígenas se va generando una apropiación y una reinterpretación y reconstrucción de la misma normativa existente que es lo que realmente interesa no se trata solo de generar este proceso de armonización entre las normas del que se estaba hablando hace rato que si bien es muy importante también creo que las comunidades han sido muy inteligentes en reconocer que son eh, derechos que les permiten hacer cosas pero que también les impiden hacer cosas y en esa relación se han apropiado de algunos términos y alguna discursividad que tienen que ver más bien con esto que algún compañero de la Facultad de Derecho que se en etapa, llamaba la gramática de la justicia, a partir de la cual el discurso de derechos humanos va presentando la legitimidad de las demandas y va transformando las mismas exigencias. Adelanto desde ahorita que esto lo vamos a ver un poquito al final de la presentación, con lo que eh, las mismas comunidades han transformado referente al derecho a la consulta para hacer del derecho a la consulta previa, libre e informada, un derecho a la consulta y al consentimiento, consentimiento previo libre e informado que agrego una categoría que no es casual que es la del consentimiento pero ya digamos en su momento ¿no? Y, como decía Claudia, yo siempre hago una precisión que ya parece un mal chiste pero me parece que es bien importante hacerla mi formación de origen es decir, esto, mi reformación filosófica no de formación jurídica hace que eh, mi exposición más bien vaya encaminada no tanto a conocer el contenido de las normas que vamos a revisar, sino a comprender también la importancia de esa norma dentro de un contexto más amplio que es un contexto sociopolítico. ¿Por qué es importante el derecho a la consulta previa, libre e informada? Más allá de revisar de manera puntual, porque es el objetivo del seminario, qué significa el derecho a la consulta, me interesa saber cómo este derecho a la consulta puede eh, presentar oportunidades para que se haga valer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y en qué medida también podemos reconocer los límites del de mismo derecho a la consulta sobre todo por cosas que están pasando y aquí les pediría un poquito eh, que lo den chance de avanzar porque yo sé que todos tenemos en mente eh, las consultas que se están realizando actualmente lo vamos a dejarlo ahí ahorita ¿no? porque si no... Como todo egresor de filosofía, no voy a las ramas, voy a dejar el tema ahí sin tocar y vamos a entender Entonces, el panorama que sobre el que se inscribe todo este tema es un panorama de evolución sociojurídica de los derechos de los pueblos indígenas que tiene como punto de origen un derecho más amplio que es el derecho a autonomía y a autodeterminación. Podríamos decir que tal vez el derecho más importante a nivel global, no local, pero creo que también corresponde, es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y que eso está atravesado de una decisión instrumental, una decisión sociopolítica de las mismas comunidades de afirmarse como pueblos, y no como naciones, no como colectivos, sino como pueblos, porque dentro del marco internacional del derecho internacional público, la categoría del pueblo, les otorga derecho a la autonomía. Eso se empieza a delimitar desde los primeros documentos de derechos humanos, no en la Declaración de 1948, pero sí en la Carta de 1945. En la que se está pensando en estos países que son colonias, el derecho a la autodeterminación se pensaba en países originariamente. Pero la misma evolución del derecho y de las demandas y de los usos y apropiaciones de los mismos movimientos sociales en emergencia, como el movimiento de la descolonización, va haciendo esta terminología, Hace que el, la misma exigencia se vaya complejizando y también se vaya acotando, me explico. O sea, si bien el derecho de autodeterminación originalmente era pensado para países, después se va pensando para todos aquellos sujetos que salen en relaciones de colonialidad. Aquello que el profesor Hagen, Pablo Casanova, llamaban como colonialismo interno. Entonces, este derecho... La autodeterminación es apropiado por las comunidades y pueblos indígenas, particularmente en América Latina, para exigir su respeto a la autonomía y a la independencia. De ahí que, instrumentalmente, que estas comunidades hayan decidido articularse sobre la categoría del pueblo. No sé si esta parte queda, queda como clara. Me parece, son un, como un asterisco, pero me parece importante tenerlo en Porque ahora allí también hay un debate. En, la Cámara de Diputados respecto a que se deje de nombrar a los pueblos indígenas como pueblos indígenas y que se empiece a nombrar como naciones originarias. Sociológicamente hablando, puede ser más correcto hablar de poblaciones originarias, pero jurídicamente hablando, no hay derechos de poblaciones originarias, hay derechos de pueblos indígenas. Entonces, eso me parece bonito en términos de reconocimiento, limita jurídicamente el espectro de aplicación y de exigencia de las demandas. Eso es para contar la terminología, ¿no? Entonces, el, el derecho de consulta, sin hacer un recorrido más largo, creo que debería de eh, circunscribirse dentro del derecho a la autodeterminación. Si bien el derecho a la autonomía y a la autodeterminación son dos derechos tan implicados entre sí y que podrían a veces confundirse con derecho de independencia, en países latinoamericanos no hay movimientos secesionistas, ¿Qué significa esto? Movimientos que quieran independizarse de sus estados. Salvo el movimiento Mapuche, la mayoría de los movimientos indígenas lo que quieren en realidad es el reconocimiento pleno de sus derechos, de sus autoridades y de sus sistemas políticos dentro de los mismos estados. De ahí que el debate que tenían este momento es súper interesante, ¿no? ¿Cómo armonizar la normativa interna de las comunidades con el derecho estatal? No se trata de hacer esto que hacen países con Estados Unidos, de decir, bueno, tú eres parte de una comunidad, pues en tu espacio determinado, aislado, tú haz lo que quieras... Y en mi estado, haces otra cosa. Y entonces decides dónde quieres estar, si en tu comunidad o en el estado. Creo que en el caso de los países latinoamericanos y en México, que es el caso que nos interesa, eso no sucede de esta manera, sino que hay una exigencia en realidad de amortizar tanto las normas y las prácticas locales como las nacionales y las internacionales. Tanto así que incluso, esto que decía como hipótesis Claudia, a mí me hace mucho sentido, yo no lo había pensado de esta manera, pero parece que en muchas comunidades a la hora de generar normativas y procesos de autonomía en realidad están haciendo un proceso de amortización de la norma previo incluso al Estado. Y eso se demuestra gracias también a que la exigencia de derechos por parte de las comunidades indígenas a veces no pasa por lo nacional, sino que se va directo a lo global o a lo internacional, como es el caso del derecho de consulta. De hecho, la consulta que está contenido en el Convenio 169 de la OIT es un recurso internacional que forma parte del sistema Internacional de Derechos Humanos y que las comunidades han dado cuenta que no gozan de ese derecho a nivel nacional dentro del Estado mexicano, pero sí a nivel internacional. Entonces parecería que el camino natural que se había seguido en las exigencias jurídicas es decir, de lo local, a lo nacional y de lo nacional a lo internacional, así es, digamos, incluso la teoría sociológica sobre la evolución de los derechos humanos y la filosófica también, son horas de expansión, decía también ¿no? Pero digamos que en el tema de los derechos de los pueblos tal vez no es así la lógica. Las comunidades, mediante algunos intelectuales orgánicos relevantes llamada inteligencia indígena, han, se han apropiado la normativa global para hacer sus demandas, demandas globales, es decir, de lo local se a lo global y desde lo global, y obligar al Estado a que reconozca dentro de lo nacional sus exigencias. Creo que el derecho a la consulta es un excelente ejemplo, cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hasta aquí no voy a seguir con el contexto, porque esto está inscrito dentro de algo que yo mencionaba mucho en la invitación que se me hizo presentar este tema semestre pasado que es la lucha por el derecho a tener derechos. Solo voy a hacer una pequeña nota ahí, pero que tiene que ver con que el derecho parece, cuando lo denunciamos, cuando estamos eh, sensibilizados a las exigencias, a los procesos de justicia, a los cuales se manda, este derecho parece que es muy evidente.